Hola, ¿cómo estás? Otra semana maravillosa compartiendo una nueva palabra, las buenas nuevas de Reino de los Cielos, haciendo eh, esos discípulos a través de estos medios, de estas redes sociales, para hacer tendencia la fe que conquista, porque tenemos esos retos, esos retos es de propagar esos videos, de que tú también lleves esta palabra en tu corazón. Y algo que quiero compartir contigo esta semana, estaba leyendo un libro, el lenguaje del perdón un hermoso libro que te recomiendo de Sixto Porras hay un mensaje que me, que me cautivó llegó a mi corazón que dice cuando el amor es mayor que las riquezas temporales que el trabajo o los compañeros sabemos que nuestra relación es para toda la vida realmente las riquezas realmente tus compañeros realmente el trabajo es más que Jesús para ti ¿Realmente es? Y si, y si lo es, ojo, tienes que autoevaluarte y mirar qué está pasando. Y es por eso que el Señor me lleva a San Lucas, capítulo 22, el versículo 60 al 62. Vamos a ver qué nos dice. Y dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le, que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y el último versículo dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces ese gallo ha cantado en tu vida ese problema? ¿Cuántas veces te está recordando que tú... Traicionaste al Señor, lo negaste. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, vamos, sigue en mi casa, ve a la casa de oración, dobla rodilla. Yo estoy esperando a que tú abras a las puertas de tu corazón. Estoy esperando a que me invites a ser parte de tu vida. Pero desafortunadamente hoy vemos muchos Pedros. Que realmente no quieren abrir la puerta al corazón. El corazón para el Señor. En ese momento, pero se sintió mal. Se sintió tan mal que por haber traicionado a, a, a nuestro amado Jesús, que a veces no te sientes que tú lo traicionas con tu actitud, con tu comportamiento, con no ir a, la, a su casa de oración, con no hacer esos devocionales con vuestras familias. Es tremendo como el Señor te está llamando de una manera sobrenatural, pero tú no has querido ya hacer caso a, a ese llamado en el nombre poderoso de Jesús mis hermanos, algo poderoso que este libro también que leí, que te lo recomiendo el lenguaje del perdón la vida pasa cuando no nos damos la, la oportunidad de amar la vida pasa y no nos damos la, la, esa oportunidad de realmente amar de aprender a amar como Jesús realmente tú estás amando a ese prójimo ¿Te ¿Realmente estás amando a ese hermano de la iglesia, a tu esposo, a tu esposa? ¿Estás doblando rodilla por ella? ¿Estás doblando rodilla por él, por tus hijos? ¿Realmente lo estás haciendo? Porque eso es, si no lo estás haciendo, eso es una forma de, traición, de traicionar a Jesús. Por eso el Señor nos invita en, este, en esta semana, en este, en este mensaje, que bueno, tú lloraste, rec recuerdas cada vez ese ese... Es ese gallo, diciéndote, me has traicionado, me has traicionado, me has traicionado. Pero el Señor te está recordando en su palabra que hace dos mil años Él pagó un precio de sangre. Que en ese madero Él hizo algo para que tengamos una vida eterna. Y hay una frase de Martin Luther King que dice, el perdón no es un acto ocasional. Es una actitud constante. Como el Señor te perdona a ti, perdona a los que están alrededor tuyo, perdónalos de corazón. ¿Para qué? Para que no te sientas como un Pedro. Para que no te sientas que has, tra has traicionado la confianza del Señor. El Señor es un Dios fiel. Él ha hecho muchas cosas por ti como lo hicimos en la emisora, ¿alguna vez te ha faltado de comer?, ¿alguna vez te ha faltado de vestir?, ¿alguna vez te ha faltado uh, dinero para el transporte?, ¿cierto que no?, siempre llega ahí, siempre llega ese dinero, ese alimento, por eso no hay un Padre tan fiel como nuestro amado Jesús. Él es maravilloso y siempre dale la gloria y la honra al Señor. No te sientas como ese Pedro. Más bien, comienza a evolucionar, comienza a doblar rodillas. Y ya basta de que oren por mí, oren por mí. Sino tú también haces el trabajo para darle la gloria al Señor. Dale esa gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Porque Él es maravilloso, Él es hermoso. Y te voy a volver a repetir eh, esa frase, ese, esa parte de este libro que me impactó Cuando el amor es mayor que las riquezas temporales, que el trabajo o los compañeros Sabemos que nuestra relación es para toda la vida Si todo eso es más importante para ti que la relación que tienes con el Señor Mi hermano, mi hermana, déjame decirte que hay algo que está fallando en tu vida o está siendo mal direccionado, yo te invito a que esas riquezas, a que ese trabajo, a que sus compañeros sean los segundos y el primero sea nuestro amado Rey. Él te va a dar todo eso y te va a dar el tiempo para estar con ellos, con tu trabajo, con las, las bendiciones que te dé el Señor y tus compañeros. Así. Mis hermanos, que te invito a que sigas querriendo, sigas luchando. Porque hay una otra frase en este libro que dice, la vida pasa cuando no nos damos la oportunidad de amar. Date la oportunidad que te amen. Date la oportunidad de poder amar al, al prójimo. Porque la misma palabra dice, que debemos amarnos los unos a los otros. Recuerda esa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, Es ese pan que nos da todos los días el Señor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a, a los que nos ofenden. ¿Realmente los perdonamos? ¿Realmente? Ponte a reflexionar. Y si tienes, como lo he dicho, que volver a ver este, este audio, este video, eh, como te llegue, comienza a reflexionar y dile, Señor, perdóname por haberte traicionado. Perdóname, Señor, porque cada vez que canta ese gallo, o sea, ese problema, me está recordando que Tú pagaste un precio grande por mí. Y recuerda que... Cuando el Señor volvió a ver a Pedro ya resucitado, le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? A él estaba diciendo, olvídate de ese gallo y recuerda que yo te amo con todo mi corazón. Recuerda que siempre le damos la gloria y la honra al Señor. Nos veremos en un próximo video. Una próxima semana y siempre dándole la gloria al Señor. Bendiciones.